Cuéntame eso de Felipe II. ¿Qué pasó con Felipe II? A ver, el primer barco a vapor eh, se inventó en España más o menos por esa época, pero el tesorero de Felipe II, lo, lo boicoteó. ¿Boicoteó? Boicoteó la invención. ¿El barco a vapor español? Sí. ¿Por qué? Eh... Bueno, por hcho por bien. ¿Vaya vale, usted a saber. Mamoneo político está. Mm -hmm. Bueno. Y total, que también por la misma época, los consejeros de este hombre, ¿De quién? ¿De Felipe, de Felipe II? II eh, querían eh, convencerlo de que saltara de las recién descubiertas, conquistadas Filipinas y mm. la de Felipe, Filipinas. ¿Ah, Filipinas por Felipe? Sí. Mm. sí sí. Eh, que saltaran... Bueno, si no recuerdo mal la historia, si la recuerdo mal me perdonen los. Si los nadie sabe, si no se la saben, pues da igual. Bueno. <risa> eh, pues resulta que eh, los consejeros querían convencerle para que conquistara China. Los consejeros de Felipe, Felipe II. Bien, ¿y Felipe... qué pasó? Eh, que Felipe II era un amante de la cultura china, tenía una gran colección de porcelana china y de artículos chinos, de jade. De... Ah, que le gustaba ir a las sí. tiendas de chino, a él le gustaba el promo el, el, el comercio con China era un comercio, vamos, trayendo artículos de lujo. En aquella época. Ah, o sea, todo lo contrario de ahora. Lo contrario de ahora. <risa> Empezaron vendiendo lujo a los chinos. Sí, sí, sí. Ah, y él iba allá, a... no, no, claro, los chinos no habían venido a vender lujo y él iba allí a comprar a las tiendas de chinos de lujo, Felipe II. A él, él le traían él... traía los lo artículos de, de lujo. ¿Se las traían? No, no iba allá. Se las traía. Ahí. Se las traían la traía. el la Amazon de la época, ¿no? Era... Sí, sí. <risa> que a lo mejor tardaban tres meses en Tardaba que tardara la ruta de la seda. <risa> la ruta de la seda. <risa> O lo que tardaban los barcos circundavegando África o lo que fuera. O sea, que tú pedías un perfume chino y te lo te tardaba, te llegaba en... Unos caso. meses, sí, yo. Tres o seis meses, la cosa. Bueno, no sé la navegación de la época. Si no se lo entregamos en seis meses, le debo, <risa> <risa> <risa> En la ruta de la semana. Un año, un año. <risa> un año tardado, no sé, no sé. No sé cuánto tardaba la circundavegación de África ni todo Pero eso. Pero también los lo cogías con tierra. más ilusión. Claro, te llega de China, que lleva, lleva seis meses esperando, y ha llegado el paquete de China, y, hostia, y te da una ¿Y ¿Sabes que los romanos ya tenían comercio con China? ¿Los ¿Rom? romanos ya tenían la ruta de la seda funcionando? No, pues sí, llamaban a los chinos seres. Seres. Seres. ¿Por qué? No, no lo sé. Pero Juan, Llamada era así? con ánimo de ofender y nada. No creo que no era con ánimo de ofender. Que <risa> a mí me parece un poco exagerado, seres. ¿sí? Bueno, no sé. Chino, ¿sí? No es el latino que que tendía bueno, esa sí, es palabra. Sí. Y, y bueno, pero iba a contar lo de Felipe II, ¿no? A ver, le iba a sí, que Felipe II fue tentado por sus consejeros para conquistar China. Y no, pero lo, no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Bueno, eh, estaba con... no sé, ta... le, le dio vergüenza. Bueno, ten en cuenta que... Le dio cosas, le dio cosas. Era una empresa arriesgada para la época, sobre todo por la infraestructura, ¿no? Y... Que había que ese muy lejos para conquistar. Sí, ¿eh? ¿no? Eh, había que llevarse muchas provisiones, sí, ver, muchos claro, víveres lío, para, eh, lío, para el ejército un lío, y todo. La eso. Que es un lío. Y luego el territorio de China es inmenso. Claro, claro, inmenso. Eh, vamos, en caben 100 España en China, no sé. Eh, es eh, por decir una exageración, pero es que hay una exageración claro. en el territorio bueno, de China. Entonces Felipe II se, se le pasó por la cabeza aunque está China, pero sí. pasó de la película. Que, que aparte, en China ya estaba un tanto momia, pero no estaba tan desfasada como estaría un siglo más tarde, digamos. Vale. Hey, hey, hey. Bien, entonces vamos a retomar ese plan y vamos a conquistar sí. Sí, si el rey no quiere, yo me ofrezco para rey. ¿Para rey de China? No, para rey de España y el mundo y lo que haga falta. <risa> Tú eres el rey, de rey el del imperial. imperio mundial. Tú eres el rey de la libertad. No, yo soy el, el soy el mandante ahora. Soy el mandante de la boca, boca de de cantarina. Y yo soy me ha Ascendido, eh, ¿Ah? por mérito festivo el otro día en la fiesta de despedida de Gordo, he ascendido y ahora soy el general de la voz cantante. Ah, sí, pero muy bien, yo creo que que lo voy a aceptar y, Gracias, y vamos a hacer parte. una va a hacer alguna ceremonia para investirte con los nuevos poderes ya no, te yo ya, ya, ya soy general, me pues estoy haciendo general poco a poco no, no es de un día para otro estoy, ya soy general pero voy a ir porque no teníamos general en la Fuerza Armada de Cachondeo ¿No? y un mandante si, si, si no tiene un general no manda, claro, nada. Vale, no claro. manda nada entonces general de la voz <risa> cantante entonces general de la voz cantante y al claro. mandante eh, somos, vamos a conquistar Chile sí, sí. pero cómodamente, ¿sabes? sin estrés, poco, ¿sabes? Que a mí el estreno me gusta, lo malo de, lo malo de la, la prisa, de la prisa es, es la pepe. Vamos a conquistar China, pero poco a poco. Ch ch chanino, chenino, ¿cómo era esa palabra? Eh? Chinano, chinano, ¿cómo era? Chino, chichino, vamos por eso. Chino, chano. Chino, chano. Vamos a conquistar China, chino, chano, chino, chano. chino chino Yo no voy a hablar chino, que hablen en español. Yo ya vamos, vamos, vamos. vamos. <risa> ¿Qué, <risa> ¿le has, ¿Qué le has dicho a los chinos? <risa> que yo soy español. Ah, bueno. Bien. Entonces, oh, quizás China, pero... Chano, chano. Mm. Chano, chano, ¿Eh? Chano, chano. Chano, chano. Chano, chano. Chino, chano. Chino, chano. Chino, chano. chino, chano. Chino? chino, chano. Desde aquí. Pero con amor. ¿Eh? Con amor. amor. Amor. Con amor y humor. Amor, amor fundido amor. con humor. Sí. Vamos, vamos a acabar con el partido comunista chino a base de amor y humor. No vamos, no vamos a, acabar a acabar con el partido comunista chino. Bueno, a acabar chichi. con la forma actual... El Partido Comunista Chino cantará con nosotros, bailará con nosotros, dirá tonterías con nosotros, hará tonterías con eso me refiero. nosotros. Y si es necesario, a lo mejor nos follamos a alguna comunista. Que tiene que haber alguna que se diga. ¡Hombre! Hay muchas, Entonces, si no son comunistas, son capitalistas, y están haciendo negocios y están comprándolo todo. ¿no? Ya no, ya no es comunismo ni es nada, eh. son chinos, son chinos. Son chinos que quieren conquistar Occidente y entonces la son, única. Son seres, seres humanos ¿Seres, humano, como mundo, tú y yo. Y yo, yo, yo no, yo, yo no sé cómo un chino. Mí, tengo diferencias. ¿No tienes ADN? ¿Eh? No tienes ADN. Yo no sé de los chinos si tienen ADN, ni siquiera sé si lo tengo yo. Yo no me lo he mirado la ADN. No puedo. Adán, Adán es el padre de todos. Por eso adán. todos tenemos ADN. Ah, ah, adán. Ah, sí. Ah, ¿claro, adán, claro. adán, Todos lo vimos de, de Adán. ADN. ADN. Ah, vale. Bien. Podemos conquistar China, eh, pero la ruta de la seda, irse a China, un perezón de la hostia, yo no apuesto por eso. Desde aquí, desde la playa. Vamos a conquistar China desde nuestro, nuestra playa de entrenamiento de la FAFA, la FA, FA, FA, las la Fuerzas fuerza Armadas la del de de, de, de. Desde esta playa podemos conquistar China. ¿Sabes todo lo que necesitamos? Solo necesitamos una cosa: Kung Fu. <risa> <risa> ¡Qué trabajo duro! ¿Kung fu significa trabajo duro? Sí. ¿Sí? ¡Tui! ¿Sí? ¡Tui! ¿Ves el rollo que no me gusta de los chinos? Trabajo viene de tripali, significa tortura. No, no, no, no en no. chino no. En chino trabajo no viene de latín. En chino es? trabajo viene. <risa> bueno, <risa> pero, pero significa lo mismo por la cara que pone O sea, es un rollo de tortura y de sacrificio, esfuerzo. Ese no es mi rollo. A mí me mola. ¿A ti te rollo el mismo. sacrificio y el esfuerzo? El kung fu, el trabajo el fu, duro. El Kung Fu. Hombre, a mí, ¿sabes quiénes son los, los tres chinos que han pasado? Ahí en mi, en mi pequeño bosquecillo. ¿Es un bosquecillo? Shaolin, que es pequeño bosquecillo, se llama ah, Shaolin es pequeño. Mira, aquí tenemos un Shaolin, entonces. Mira, aquí está nuestro Shaolin. Balnelín. Bal Balnelín. Balnelín. Balnelín. Eucaliptín. Eucaliptín. En Balnewood tenemos nuestro eucaliptín, donde desarrollar nuestra arte del guerrero pacífico. El guerrero de cachoteo. El guerrero de cachondeo usa las armas del cachondeo. Las armas del cachondeo son cantar, bailar, hace malabares, hace tontería. En general, hace tontería. Y entonces, China ya ha sido conquistada por un coreano. ¿Así sí? Sí. Recientemente. Hace unos años un coreano conquistó China. Gangan Style. ¿No te acuerdas de gang Style? De Style. ¿Una canción? ¿No conoces acuerdo. ¿Lo conoces Style? Estoy fuera del mundo <risa> está, está, está audiovisual Estás fuera del mundo Tú ¿Eh? sabes que Gangar Style Es el vídeo de Youtube Que más visitas he tenido en la historia de Youtube 3.000 ¿Sí? mil, mil millones de visitas La última vez que me lo miré 3.000 ¿Mm? millones de visitas La mitad de la población mundial ha visto Gangar Style tú estás en la otra mitad Entonces, con un vídeo De una canción tonta Se puede conquistar China Este es el plan tenemos que hacer una canción tonta para conquistar Chile. ¿Qué te parece, que Hacer una canción tonta para conquistar Chile. ¿Eh? ¿Estás grabando todavía? Sí, sí, estamos grabando. No hay que copiar su estilo. Eso ya se lo conocen ellos. Hay que sorprenderlos. Yo creo que una manera de sorprenderlos... Oh, oh, A mí me ha sorprendido. Oye, ¿tú no, sabes no, no, no. qué estás diciendo te quiero en chino? Sí, ah, vale. y mei, mei, eh, hermosa o linda como una flor. ¿Pero tú tú qué has entendido por lo de conquistar China? ¿Tú de entiendes que te quieres follar a la China? <risa> no, no, no, no quiero hacer ahí? el amor, ¿eh? Necesariamente. Hacer el, Necesariamente. el amor. Necesariamente. Necesariamente. Bueno, bueno, Bien, entonces, eh... pero claro, tenemos una ventaja sobre los chinos y es que ellos eh, no conocen muchas canciones que ya están. Ni Ajá. siquiera a lo mejor no tenemos ni que inventarnos. Ajá. Podemos coger una que ya está. Y yo cogería, ellos han intentado invadir el Occidente con, con el su laboratorio, el laboratorio de Wuhan ahí con esta con, el, con la película montada en el laboratorio se han, se han hecho ahí un, una fórmula en el laboratorio han hecho una fórmula y eso han conquistado el mundo y han dado órdenes al mundo han, han ordenado que la gente se quede en arresto domiciliario que esté en casa viendo la tele paranoica y luego han, han ordenado lo del de la, la, carnaval de las máscaras el carnaval de las máscaras entonces eh... sí. ...podemos usar nuestra propia fórmula... ...una fórmula que ya la tenemos... ...ya tenemos esa fórmula... ...tenemos muchas fórmulas... ...pero una fórmula... ...que podría funcionar para conquistar China... ...es una fórmula que todos conocemos... ...Fórmula, fórmula Quinta... <risa> ...estaba pensando en esas justamente... ...ah que sí... Fórmula, ...Fórmula Quinta... ...y la primera que me viene... ...de Fórmula Quinta hay muchas fórmulas... ...hay muchos experimentos mm. de, de Fórmula Quinta... ...pero una que me viene así... ...del de, de, de tirón es la de...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 ¿Qué te parece? Pues que tengo que pedirle perdón a eh, Mochi, Moche, ¿Quién es Mochi Por aliarme con cantantes pop. ¿Quién es Mochi? El filósofo del amor universal. ¿Qué pasa con ese? Que criticaba mucho... A los cantantes pop. La, la canción en, en, en tanto que qué espectáculo de, de masas que podía ser alienante y sobre todo para en aquellas circunstancias para el vulgo y todo. Sí, por supuesto puede ser alienante, pero podemos alienarnos correctamente. Claro, podemos claro, con los, con los astros correctos. Claro, podemos alienarnos armóricamente. A, Entonces, alienarnos no? ¿A qué? ¿A llenarnos. Alinearnos. Alinearnos, eso, alinearnos. Alinearnos, ¿Tú has, alinearnos. Eso, ¿tú, has ¿tú has dicho alienarnos? No, no, no, <risa> alinearnos. No, alinearnos. Sí, sí, sí. Bien, a la canción puede alienarte o alinear, mm -hmm. Podés usarla de las dos maneras. Entonces, Evo María se fue como la ves. Eh, bueno. No sé, lo que pasa es que un poco de, de que se ha ido, que no viene. Eh, claro. La OMS no estaría totalmente de acuerdo con esa canción. No, no, no. Además, los chinos. Los chinos también tienen playa. Claro. Entonces, ¿qué se te ocurre para conquistar China? No sé. Mandar. Mandar paracaídas con raciones de paella, fabada y esas cosas. No, en ese sentido tenemos. Tortilla teníamos... prefabricada. Es una idea. Ah, mejor tortilla esa por señoras españolas. Sí, tú quieres conquistarlo por el estómago. Una de las cosas de la... Sí. el estómago sí, sí. el amor el humor es verdad co cocinero, Esas de, cocinero de las cosas cocinero de una invasión simpática claro, una, claro. Invasión diga, no vayas, una invasión que diga no vaya por favor exactamente por favor bienvenido con conquista bienvenido conquista, conquista por, por seducción, seducción. ah, ¡Mijao! Este, Cocineros mi mi cocinero de los dioses ¿Qué, qué, ¿cómo conquistarías tu china con qué plato con qué comida conquistarías china en qué sentido conquistar? que le guste mucho que, que se ponga a tu servicio <risa> Que te contraten de cocinero. <risa> la, la, la comida preferida de los chinos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El cerdo. Ah, el, cerdo. el cerdo. Tú le pones cerdo y te lo has ganado. Ah, cerdo. Pero tiene que ser no agridulce ser o. Pero claro, tiene que ser. No, en verdad, sus, en sus, verdad sus, el, sus, el agridulce no. no sus maneras de no. Eso Ya lo tienen que ellos. Tenemos que conquistarle con una nuestra. ¿Una nuestra? El cerdo también. El tenemos. jamón. El jamón. ¿El ya, jamón ya, ¿no? ya está entrando. Está que entra... pasa que... ¿Ah, ¿No ha entrado todavía el jamón? Sí, sí, entra, entra. Es que el con que el jamón, Ellos quieren el, hacer jamón. El... Ah, no, ¿Y no saben hacer jamón? Sabes ya. Ah, ¿ya saben hacer jamón? Sí, sí. Pero claro. lo harán mal los chinos. Claro, no claro. Hacer bien jamón. No tienen. Bien. De jamón. hecho hay un chiste por ahí que dice, los chinos han hecho un... ¿Cómo se dice? Ha modificado un gen el gen del cerdo, y ahora el cerdo tiene seis patas traseras, eso no entonces bueno. tiene seis jamones. Eso es un alguien, eso, eso, es eso es como, sí, el, seis jamones como y el, todo el KFC. ¿El, qué? el Kentucky Fried Chicken se dejó de llamar Fried Chicken, sí. porque no, sí. podía, no era pollo, porque no. tenía seis alas mutantes, sí, sí, sí, sí, así sí. que ya no era... Sí, sí. Tú sabes la historia, ¿no? Un pollo está? con cuatro patas y su Tuvieron y que sellada? quitar, estos no son chickens. Hay que quitar Kentucky Fry Chicken en KFC porque ya. estos pollos tienen seis patas y estos no son es pollo ni los <risa> <risa> Y tuvieron Yo que llamar mexicanas kilos de alas de pollo. Bien. El jamón, si están haciendo cerdos de seis jamones van mal. Van <risa> mal. Entonces vamos a conquistar los jamón. Jamón. No, eh, vamos a ser políticamente correctos. ¿Sí? Les enviamos jamón de vegetariano. Ah, si coge a un vegetariano, no, no, no. un vegetariano, le, le curan la pierna y, y le manda el jamón. ¡Ah! ah bueno! <risa> ¡Mira! mira, este, mira. <risa> mira ya, ya se está conquistando China a través del español. ¿Ah, sí? ¿Le gusta el español? Exactamente. Ah, están, están en lista de espera. Están. Tú sales sí. ahora mismo de la escuela de C1 de chino, mm -hmm. ya tienes trabajo ahí. ¿Ah, sí? Como profesor. No, eso me lo contó un amigo. Sí, sí. Que... muchos quieren aprender español por y no, un nativo. Y, y, pero tú pues... tienes que saber chino. Y además me ha contado uno que, que sus hijos son músicos y han estado por China y saben ¿Sí? chino sí, sí. Y allí a los artistas los reciben de puta madre. También. Les dan un voy, sobre todo si eh. son europeos, lo reciben de puta madre. Yo no me quiero ir a China, yo lo quiero conquistar desde aquí. Bueno, pero me hay me otros me países aparte de China que Ahora también me como a China, China me da pereza. Hombre, Coco... yo mientras no me pongan un puntuaje de ciudadano, claro, sí. ¿eh? Bueno, está Hong Kong, Taiwán, hay muchos lugares donde no es China, pero casi. No, nah, yo no me voy a china. Desde aquí. Ah, no, pero hay que conquistarla, tú que eres sí. Felipe II. Yo no me voy a China, pero quiero que me traigan la. Que me traigan la el jade. Exactamente, traerme Jade, traerme. Jade. jade y porcelana mío. Y porcelana yo no la quiero parar la porcelana. <risa> y el Jade para qué. <risa> yo tampoco quiero Jade. Yo no quiero nada suyo. Yo no quiero conquistarla. Pero Es verdad, eso es una buena búsqueda. Habría que buscar qué es lo que lo que necesitan entre comillas los chinos de Java. Que, no he... que no lo tengan dentro, porque jamón, tienen. Todo. jamón jamón, jamón, el, jamón, el, jamón de, el pan de tumaca jamón. también podría entrar el pan tumaca eh, y el, el jamón jamón el jamón y por otro lado bueno y fórmula quinta no sé la verdad ahora me he puesto a pensar y a lo mejor no era tan buena fórmula yo creo que es mejor para conquistar China una cosa que nadie se espera en China no se lo esperan los chinos es George Dan George Dan <risa> George dan sí. Y de todo el magnífico repertorio de canciones de verano de George Dan, ¿con cuál os quedáis? Con, con cualquiera. Con cualquiera. Con todas. Venga. Podríamos, podríamos hacer una cosa, sí. Podríamos hacer... Un, un, podríamos un poco hacer... Purido. Sí. Yo no voy a ir Porque a China. Porque el ritmo es el mismo. Yo no voy a a China, pero entiendo... China. ¿Eh? Chino. Ch Chano, chino. ¿Tiene sí. playa en China? Sí. Sí. Ah, vale. sí, sí, te puedes acercar a China pues, sin pues, entrar. En pues China. vamos a entrar por las playas, vamos a entrar por las vamos a desembarcar por las playas. Yo no voy, a, yo voy a mandar a mis tropas. Yo desde aquí, yo lo hago todo desde Yo soy general, yo aquí pongo un monopolio del mundo y voy moviendo muñequitos y la gente que lo haga. Claro. Perdona, pero hasta el emperador romano iba con sus tropas cuando tenía que conquistar una provincia. Cuando de tenía que conquistar. Y otras veces que no tenía que conquistar, pues no. Iba. Pero hay que conquistar China, hombre. Sí, sí. Pero bueno, yo en principio, a menos que pues encuentre una, una playa que me mole, voy a mirar playas de China a ver si me gusta alguna. Pero la historia sería entrarle por las playas con una canción de Yohi Dan que todos recordaréis, que dice así. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Estamos buenos ya. ¿Qué más decía? Estamos bueno. No sé si va a guajar ese, ese estilo musical. Eh. El chiringuito. Y entonces las tropas entran en, en, los la, gustos... en las playas de China, entran las tropas y montan chiringuitos cantando el chiringuito. ¿Ah? Esto les desconcertará porque no saben no, no sabe, no, no, no no sabe lo que significa un chiringuito. Pero lo van a ver, lo van a ver hecho. O sea, ya se aprende español Que Es lo que a ellos les gusta. Sí, sí, damos clases de español sí. y, y es jamón. lo que quieren. Clases de, de lengua, español, mucha clase de lengua. Clases de español y jamón. Y jamón. Y, y luego la rumba. Yo tengo intuición también con la rumba. La rumba puede sí, entrar... Sí, sí. Amigos, para siempre, <hí> <Wendell> former <hí> for my life. Esa podría entrar. O la de... O oh, riquitos como tu, tururu que sí. no También le puedes o, entrar, tururu, que creo ¿Eh? yo que igual que los japoneses les gusta la, la feria y esas cosas. Claro. Rollo, rollo feria. Rollo feria. Rollo sí, feria. Sí, ¿no? Llevamos las telas, Llevamos las ponemos por los árboles, a ver si hay playas con árboles. Y hacemos ahí... Llevan la tela roja, perfecto. Claro. Ah, pero... Pero vamos, no espere ganar a los chinos en acrobacias acrobacia. ni en malabares, ¿eh? No. Yo creo que se van a quedar diciendo. En cachondeo quizás. Eh, pero, pero haciendo el, el payaso. Haciendo el payaso, no ¿sí? puede ganar. A lo mejor, a ganar. Sí, sí, claro, bueno, sí. Bueno, porque de momento, bueno. los únicos. ¿Cuándo hace humoristas chinos cuando ha estudiado chino? ¿has visto humoristas humorista chinos? Chino? Sí. El, lo único que. La verdad es que he visto algún programa. Tiene sí, que haber. Pero ¿no? subtitulado, claro. Pero ah. no me hacía gracia ninguna. No, sí, hay un humorista chino que yo considero el mejor actor Ahora, del claro. mundo. Ah, sí. Jackie Chan. Ah, claro, hombre. Jackie Chan. Claro. Claro. Pero ese no, no es chino, es hongkonés Ah, sí. Él no se considera chino. Ah, no Aunque Hong Kong es de China. Yo creo que era chino. No, no. Con yo creo que era chino americano Porque vamos dices tú, American. dices tú Jackie Chan es un actor regular ponga tú a Robert De Niro hace lo que hace Jackie <risa> Chan si tiene un. no, el regular ¿verdad? no, no te creas él, él tiene cuántos años sesenta y pico y mira lo que hace todavía sesenta años tiene sesenta y dos años y parece que, que, que tiene a mí me da 50. qué cabrón <risa> entonces Jackie Chan y Bruce Lee han conquistado Occidente mm -hmm. Bruce Lee ah. y más solo hay tres chinos famosos Jackie Chan Bruce Lee y Mao Zedong ya está para de contar eso será para ti, pa mí, luego podría contar muchos más chinos. Para cualquiera. ¿Cómo que para cualquiera? Pa Soy todos unos cualquiera. Dime un chino más. Unos iletrados, iletrados, ignorantes. Jet el asesino total. Jettli. Ese también <risa> hacía cosas de hostias. ¿sí? Claro. Claro. Ese era americano, creo. Ah, era americano. Bueno, origen chino. Bueno. ¿Y la china esa también actriz? No la conozco. La Wang No sé cómo se llama. La de... A mí las chinas al principio no me gustan.